El día de hoy te voy a enseñar a desenfocar una foto como todo un profesional para que pases de una foto como esta a una foto como esta. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos al panel de capas, que como ves está aquí, y tenemos nuestra foto. Entonces en caso de que no lo tengas habilitado, no pasa nada. Nos vamos a ventana y le damos aquí en donde dice capas una vez tengamos nuestra capa seleccionada le damos control J para duplicarla y no trabajar sobre el original después de esto lo que vamos a hacer es irnos a la herramienta de lazo que se encuentra aquí le damos un clic presionado y le damos en lazo magnético y lo que vamos a hacer es pasar lo más cerca posible a nuestro sujeto de esta manera entonces empezamos a hacer esto Estando ya cerca de donde queremos, lo que hacemos es volver al punto de inicio y le damos un clic. Como ves, se nos formó una selección. Hay partes que no quedaron seleccionadas, no pasa nada. Para esto le primemos Q y entonces nos aparece en rojo y en color. ¿Qué significa esto? Que lo de rojo no está seleccionado y que lo que está en color, sí. Entonces, para seleccionar las partes que nos faltaron por aquí abajo, por ejemplo, entonces lo que hacemos es con el pincel que está aquí en color blanco empezamos a pintar y si queremos devolver una zona en color negro de esta manera listos una vez hayamos refilado nuestra eh, selección lo que vamos a hacer es oprimir Q y le daremos control J nuevamente ¿Cómo ves si deshabilitamos el ojito ya solo tenemos el sujeto y aquí el fondo entonces lo que haremos es darle doble clic y renombramos aquí como sujeto y en esta como fondo listos, ahora lo que tenemos que hacer es convertir en objeto inteligente entonces para eso le damos clic derecho y le damos en donde dice convertir en objeto inteligente para saber si es un objeto inteligente miramos si tiene la hojita si la tiene efectivamente lo es entonces nos vamos a filtro desenfocar y le damos en desenfoque gaussiano y empezamos a probar valores hasta que nos convenza alguno en específico por ejemplo a mí me gusta aquí un 7.8 por ejemplo y puedo previsualizarlo un antes y un después dándole aquí le doy en ok después de ya tener nuestro fondo y nuestro sujeto entonces lo que hacemos es mejorarlo aún más ya tenemos el fondo desenfocado pero por ejemplo si tú te acercas ves Aquí hay unos halos grises un poco incómodos. Entonces, para arreglar dichos halos, sencillamente encima de la capa de fondo, creamos una capa nueva dándole aquí y con la herramienta de pincel y la herramienta de cuentagotas vamos a hacer un proceso muy sencillo. Entonces, con I, que es el cuentagotas, empezamos a coger un color cercano, por ejemplo aquí, y con B, que es el pincel, teniéndolo un poquito grande y con dureza cero, empezamos a pintar de esta manera y vamos modificando el color según la escena como ves ya hemos acabado pues de arreglar nuestros perfiles de esta manera, mira cómo era un antes y un después y obtenemos un resultado súper profesional y súper rápido como sé que este vídeo te ha sido de mucha utilidad por aquí te estaré dejando otro video que sé que te va a ser muy, muy útil.